Y vamos a nuestro cuarto grupo que es la herramienta de selección basada en color o más conocida como la vara mágica que es la una de las primeras herramientas que vino dentro de Photoshop. Ok, la vamos a seleccionar. Igual tiene las mismas opciones, tiene para muestrear eh, los, los, los píxeles. ¿Qué significa esto? Voy a hacer un pequeño zoom aquí hasta el fondo. Eso que estás viendo aquí es un píxel. Tiene, tiene como un punto de muestra, pero si yo selecciono 3x3, es decir, me va a elegir estos 3x3 píxeles y los valores de color que está arrojando los va a respetar automáticamente en todos ellos, y así tienes una barbaridad, ¿eh? mientras más grande eh, obviamente va a haber más selección pero probablemente no seleccione lo que tú quieras, déjale en punto, en punto de muestra, 32 de tolerancia eso que significa que si yo elegí, elijo una, una tolerancia un valor menos, me va a elegir o va a seleccionar pocas cantidades eh, de las que yo quisiese. Si quiero aumentar selecciones, voy a dar aquí Shift-Click y Shift-Click para seguir aumentando eh, la selección. Como le puse 10, el valor que está aquí ya no lo tomó en cuenta. Si lo hubiera dejado en 32, la selección que está aquí se hubiera perdido. Pero, ¿cómo añadir esta selección que está en la parte de acá abajo? Puedes irte tranquilamente al marco rectangular, presionar la tecla de Shift-Click y arrastras, y ahora automáticamente has incorporado todas esas selecciones. Eh, ahora ya como un valor total. Algo muy importante y para cerrar ya este, este trabajo. Es que la selección está hacia afuera. ¿sí? Voy a hacer esto un, eh, capas. Máscara de capa. Y esto es lo que yo no quería seleccionar. Control Z. A esto lo que tienes que hacer es a la selección. Y irte acá selección y poner invertir. Ahora voy a poner de capas. Máscara de capa.